Recuerdo esas noches sentado en mi cuarto. Uh -oh. Recuerdo esas noches sentado en mi cuarto. Pienso en los nuestros si y no está, me parto. Vació la mente ya en el cenicero. para que sepa todo lo que te quiero. Recuerdo esa noche sentado en mi cuarto. Pensando en los nuestros si y no está, me parto. Vaciando la mente llena en el si no encuentro tu pelo, ya yeah. Que a veces me pierdo, aquí nada mejora Pero la calle me llama No encuentro la tira que cura este cora Porque no sirve de nada y a mí me dejaron tirado con el diablo Y se hizo mi compa la mala Agradezco todo lo que tengo no sé dónde estar en Mi tiempo se echa para atrás Yo tuve patas pa' menos todo nadie Así que todo me da igual No quiero tu ayuda porque nunca tuve Así que ustedes que sabrán en mi casa que mi alma se fume tranquilo todo llegará todo inicio tiene un final que el tiempo no se echa para atrás yo estuve pa tu pa mí no estuvo nadie así que todo me da igual no quiero tu ayuda porque nunca tuve así que ustedes que sabrán espero en mi casa que mi alma se fume tranquilo todo llegará todo inicio tiene un final todos se van cuando no queda nadie Se quedan pareados esperando a que falle Yo sigo en la mía, busco los cheles Y buscan mi cara, Mira los carteles Los sueños de un niño, pienso en lo que viene Sacando la pena, quemando papel, esquivando los malos Que a veces duele, el día que no me para delante al Mercedes, yeah. Que a veces me pierdo, aquí nada mejora Pero la calle me llama No encuentro la tira que cura este cora Porque no sirve de nada Que a mí me dejaron tirado con el diablo Y se hizo mi compa la mala Ahora disco todo lo que tengo no sé dónde estar en Recuerdo esa noche sentado en mi cuarto pensando en los nuestro si no está me parto haciendo la mente llena el cenicero otro día que pase y no encuentro tu pelo Recuerdo esa noche sentado en mi cuarto pensando en lo nuestro si no está me parto haciendo la mente llena el cenicero no si no para pa que sepa todo lo que te quiero Los se pa atrás y tuve pato pa' mí no nada. y así que todo me da igual no quiero tu ayuda porque nunca tuve así que ustedes que sabrán pero en mi casa que mi alma se fume tranquilo todo llegará, ¿eh? todo inicio tiene un final, yeah. Ah. Jurado eh. en la casa tirando para chat porque no puedo más, yeah. yeah.